Muy buenas noches, bienvenidos un día al canal. Bueno, una de las grandes frases que a mí me gustan mucho de un mundo feliz es que las palabras son como los rayos X, atraviesan cualquier cosa si uno las emplea bien. Así que yo intento hacer eso, intento eh, emplear las palabras correctamente. Y cuando digo que hago algo, luego lo hago, lo hago, al final lo hago. Tardo, tardo un poco a veces, pero al final lo hago. Entonces, ayer puse un título en el vídeo y os dije que hoy estaría disponible ese vídeo. Y ese vídeo ya está disponible. Pero está disponible en un formato distinto. Um, tenéis el link del vídeo por aquí debajo. Y si la cosa va más o menos decente, haré muchísimos más muchísimos más ¿vale? Eh, pero va a depender de vosotros no depende solo de mí es decir, la aceptación que tenga un formato distinto un poco más al grano aunque ya sabéis que yo me enrollo un poco en algunas cosas, pero creo que son cosas importantes y bueno la, el objetivo es tratar de otra manera, pues lo que son alcohol, lo que son inversiones, lo que es economía, varias cosas diferentes a lo que son los análisis. vale Por un lado tenemos los análisis, por otro lado tenemos pues eh, el desgranar un proyecto, el cómo analizarlo, el qué cojo de aquí, el qué cojo de allá. vale No solamente un proyecto, sino en un momento dado pues, yo que sé, pues, ent entender cómo funciona el mercado del oro, entender cómo funciona en un momento dado eh, la macroeconomía, en muchas cosas, vale muchas más cosas que tenía ganas de hacer, pero que no podía hacer, y que bueno, ahora como me he quitado algunas cosas, pues... De hecho, fijaros, sí me he quitado cosas, que hasta los precios de la web me las han cambiado ya. Me he quitado muchas cosas. Así que bueno, maña y saber todo es menester. Venga, comenzamos con nuestros análisis, a ver qué tal ha ido hoy el mercado, que no está mal, la cuestión es cómo vendrá mañana, comenzamos. Campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, como veis, directos y al grano. Um, hoy no tengo efemérides, no es que no las tenga, a ver, las hay, las lo que pasa es que he tenido mucho mogollón y tampoco he podido concentrarme en ellas, aunque hay algunas cosas importantes al día de hoy, sobre todo el nacimiento de algo nuevo, que os dejo el link por aquí arriba. Os recomiendo que vayáis ahí, hagáis clic en lo que tenéis que hacer clic. ¿Vale? Y después volváis a este vídeo, si queréis. Y si no, pues os esperáis al final que el link va a seguir estando ahí arriba y ahí abajo. No va a moverse. Así que, bueno, ¿qué pasa con Bitcoin? que Recordad lo que decíamos ayer. Vamos al RSI, ¿vale? Importante. Si rompemos esta línea, romperla significa romperla de verdad, ¿vale? Y empezamos a subir bien para eso tenemos que pasar, bueno, pues digamos esta zona de los 65, este lo piquito que tenemos en 67, es decir que tengamos una subidinha maja bien, si no la pasamos o oh, empezamos a resbalar por debajo de ella y la perdemos eh, pues no es mal, es regular, para mí, para mí está bien, es decir, yo creo que somos muchos los que estamos esperando, pues deseando, no esperando ¿vale? deseando esa bajada hoy el mercado se ha comportado no como un domingo, ¿vale? Pero bueno, está ahí tonteando. También hemos tenido los futuros del SP500 que han estado jugueteando, pero finalmente que han hecho perder, perder definitivamente, y lo confirman, la media de, de la EMA20, ¿vale? La EMA20 en diario. Esto es curioso. Si nos vamos a Bitcoin, ¿vale? Y vamos a ver medias que son importantes. Vamos a, bueno, eh, primero, en semanal. ¿Qué nos pasa? Pues que estamos entre la 50 y la 200. La 50 la tenemos pasada. Al, al menos esta semana, la semana pasada no, esta semana habría que confirmar, ¿vale? De momento no hemos pasado ninguna, estamos intentando pasar la 50 y la 200, ¿vale? Ese, ese tapón que tenemos ahí. Vamos a ver cuál es más dura de pelar. ¿Dura de pelar? Pues vamos a ver cuál de ellas es más dura de pelar. De momento, en semanal vemos que el, el soporte... Este soporte, esta zona que tenemos aquí, marcada, bien, hicimos, pim, soportamos y para arriba. O sea que, de momento, la zona de soporte, buena. La resistencia está siendo buena, vamos a ver cómo avanza la semana. Y sobre todo importante la, la, la apertura de mercados en Estados Unidos mañana. Detalle súper importante, ¿vale? Detalle súper importante en esta gráfica. Es el RSI por encima de 50. Zona de construcción. La zona de construcción en semanal es... La pera limonera, si se mantiene, a poco que se mantenga, lo que decíamos ayer, esta zona siguiente de resistencia que tenemos aquí, en la zona de la Rose Line, 28.750 para arriba, estaríamos en ella, pero volados, pero volados, ¿vale? Importante, si vemos también cómo en el alert estamos por encima, otra vez, ya pasamos una vez, por encima de los puntos rojos, Caímos, retrocedemos un poquito y otra vez. Venga, llevamos dos semanas hasta la segunda semana por encima de la línea de puntos rojos. Eso significa crecer en precio, ¿vale? Así que bien, en cuanto a... Vamos a irnos a temporales más cortas. Vamos a cuatro horas porque está pasando algo que es bastante interesante. No tengo aquí puesta una ema 20. Bueno, no pasa nada. Oh, así, plaf. Eh, voy a... Venga, vamos a darle a loling one, a configurarlo y vamos a activar... Uh, para pa, pa, pa, pa. Ahí está. <risa> Aceptar. Y ya tenemos aquí una EMA20. ¿Qué pasa en cuatro horas? Pues que desde que la hemos roto, hemos nos hemos acercado una vez, nos hemos separado, nos apoyamos otra vez, nos hemos separado, nos apoyamos otra vez. ¿vale? ¿Cómo fun hemos funcionado en anteriores subidas? Pues mirad, nos hemos apoyado, nos hemos separado, nos hemos apoyado, nos hemos separado, hemos horizontalizado aquí bastante... Y al final, bueno, pues después de un intento de pérdida, otra vez para arriba, que posiblemente sea lo que pase aquí. Ese intento de pérdida, o en la primera, normalmente a la segunda, nos deja bastante cerca de la media de 50, que es ahora mismo el seguro, ¿vale? El seguro a seguir, ese stop, ese, no sé cómo lo queráis decir, ¿vale? Esa zona de seguridad es la media de 50. Fijaros cómo se comporta primero la tienta, ¿vale? No hay problema. Y, y perdón, la, la, la, aquí pero, joder, estoy agilico, ya, la 50 la tienta, pasa, la pasamos no hay ningún cierre por debajo después de volver a recuperarla hasta que hay uno vale ¿qué pasa? que la confirmación no se cumple y enseguida, pum, nos vamos para arriba vale, la siguiente vez que lo perdemos una vez que intenta retestearlo vale la perdemos buh, retesteamos no hay ningún cierre por fuera y tenemos uno por debajo y confirmación. Si no nos gusta esta confirmación, tenemos la siguiente. Y ya nos vamos para abajo. Una vez, más que está encima, perdí a la M20. Una vez hecho esto, desde aquí hasta la parte inferior, en ese comportamiento estamos hablando de un 6%. No está nada mal. ¿Vale? Entonces, atentos, atentos a la pérdida más adelante, ¿vale? Y retesteo de la media de 50, ¿vale? Porque se producirá, tarde o temprano se va a producir, porque estos trades son muy majetes, tanto a la baja como luego a la alza. ¿Vale? A la baja y a la alza. En los dos sentidos son muy majetes. Eh, os lo digo como, bueno, pues, no sé, como como información, si a alguien le interesa. Si no le interesa, pues me da igual, yo lo digo igual. <ríe> bien, eh, el comportamiento diario de Bitcoin. Muy bien, el canal este que marcamos. De momento tenemos toque abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Qué toca? Pues mm, abajo y además en confluencia con este punto de pivote. Yo diría que lo ideal sería hacer un máximo por encima de 22.370 o... Si tiene que ser por debajo de este canal, ¿vale? ya, ya nos tendríamos que ir a zonas más bajas, ¿vale? A la zona de 20, más o menos, eh, esta zona de seguridad, 20 y medio, ¿vale? Eh, bien, esto en cuanto a Bitcoin, ¿qué pasó con el VLX? Recordamos que siempre vemos el VLX, 24 horas eh, más tarde, eh, bueno, pues tuvimos una vela que no era bonita y el volumen volvió a bajar dentro de esta línea de tendencia que estábamos marcando. Bueno, es algo malo relativamente porque era domingo. Sábado y domingo, bueno, pues tampoco ha sido muy interesante porque no vienen los mercados americanos, aunque sí los de futuros. Importante, a ver cómo cerramos hoy y, la, y el comportamiento que tengamos mañana con la apertura de los mercados en Estados Unidos. Eso, es, eso nos va a dictar mogollón de aquí en adelante. Ethereum, por su parte, está rompiendo la línea de tendencia, importante, y estamos en zona de resistencia. ¿Qué tiene que hacer mañana? Confirmar con una vela verde. Si mañana nos confirma como una vela verde, por lo menos la línea de tendencia volada. Siguiente paso, pasar toda esta zona de resistencia y al punto de pivote de los mm, 2000. Venga, ¿vale? Eso sería el movimiento eh, perfecto. Ahora, vamos a ver qué pasa mañana, si confirma subiendo o si confirma como que ha sido una falsa ruptura y nos vamos abajo. Eso es lo que tenemos que vigilar para tomar una decisión que mañana cierre y confirma por fuera entonces puedes decir, me, me, me un largo hasta los 2000, 1995 1990, un poquito antes, vale no queramos el último dólar que lo gane otro total market, bueno cumpliendo de momento ¿veis? A, a esa primera hora por la mañana estuvo cayendo ahora sube, está rompiendo estos máximos Vamos a ir igual a ese punto bigota que necesitamos para que sean los 2.000 dólares en Ethereum, para que sean los 25.000 rotos en Bitcoin, etcétera, etcétera. Buen punto. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, verde que te quiero verde, ha intentado romper esta zona como una especie de falsa ruptura y vuelve arriba. Importante, nuevamente, mañana. Pues que la apertura de los mercados en Estados Unidos es básico. Sin eso, mal rollo. El dólar index, bueno, pues se ha comportado. Con indecisión, porque no han abierto los mercados, es lógico, pero está por encima de la media de 50 y por encima de nuestra línea roja de los 103. Ya dijimos que tocó los 104, el objetivo de este movimiento en realidad serían los 105. Eh, por la parte de las altcoins, Solana, por ejemplo, ha hecho un muy buen movimiento, la tenemos aquí bajo videovigilancia. ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que romper? Pues esta zona de cierre, justo lo que está más o menos haciendo. Movimiento ideal a partir de los 27 para ir a para la zona de 34 y al siguiente punto de pivote a 37. Eh, en cuanto a algunas, por ejemplo, eh, hemos estado viendo esta mañana, he estado viendo algunas uh, altcoins que están interesantes porque han roto estructuras. Eh, Bet, por ejemplo, era una de ellas. ¿Vale? Eh, en la zona que teníamos marcada ya hace. Hace bastante tiempo que no la mirábamos, no, pero bueno, eh, cada vez que ha entrado en la zona de compras, otra vez arriba, ha entrado en zona de compras, otra vez arriba, y claro, decimos, bueno, otra vez arriba, esto. una vez que rompa esta zona que tenemos aquí en 138 satosis, ¿dónde nos vamos a ir? Pues lo más probable, ¿vale? Es esta línea verde que tenemos aquí, es este punto de pivote, y claro, dices, bueno, desde que entró no vamos a ser tampoco más papistas que el Papa pero vamos a suponer que a medio camino de la entrada en zona de compra, hemos hecho lo que solemos hacer, una compra, dos compras, tres compras, pero solamente nos ha entrado una, pues esa compra, sin irnos hasta arriba del todo, bueno, irnos por aquí estaríamos en un 15%, un 20%, ¿vale? Ahora bien, si rompemos esta zona y nos vamos más arriba, pues a partir de ahí, hasta el centro de la zona sería otro 15% y si no vamos a la zona ya de resistencia estaríamos hablando de un 30%. Está funcionando bastante bien. store que también lo he estado mirando. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues por los comportamientos que tiene con la ruptura de línea de tendencia. Suele ser eh, muy tendencial tanto cuando sube como cuando baja. Eh, me gusta bastante contra el Bitcoin para entrar tanto en cortos como en largos. Eh, es que no su estructura es abajo, arriba, abajo, arriba, dar cera, pulir cera. Pues para pulir cera... Sin, ya no digo yéndonos hasta arriba, ¿vale? Bueno, pero vamos a marcarnos un objetivo a los 2.900, por ejemplo, 2.950, del precio que está ahora, 2.950, pues estaríamos rondando un 50% prácticamente, ¿vale? ¿Que se nos viene otra vez a bajar a la zona de soporte, a la zona de compra? ¿Vale? Pues desde la zona de soporte, zona de compra, la parte superior hasta donde estamos ahora es solamente un 30%, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un 30% en Bitcoin, ¿vale? Bitcoin, estamos hablando de, de enfrentar una altcoin contra Bitcoin. Entonces, en estos casos hay que estudiarlas muy bien, porque también el riesgo es doble, pero, ostras, eh, están funcionando muy, muy bien y ya vimos que en el momento que la dominancia de Bitcoin... Empiece a temblequear en esta zona. Posiblemente las altcoins, si nos vamos abajo, si per, por fin perdemos la, la línea amarilla y hacemos esta especie de doble techo eh, sin romper esta zona de los 44, 70, casi 45. Si no nos vamos a la zona de 45 y nos venimos otra vez aquí abajo, en este transcurso, 3, 4 días, una semana, las altcoins contra el Bitcoin, ¿vale? Pues nos pueden dar unas cosas bastante, bastante majas. Hay que hay que vigilarlas también, ¿vale? Hacer análisis en base a ellas. Bueno, el que quiera, evidentemente. Yo simplemente os lo digo como como idea. Haya cada un cual con lo que con lo que hace y cómo invierte y cuando invierte y como le dé la gana. Eh, bien, dicho esto, pues nada, vamos a ver qué, qué tal se comporta mañana el, el SP500, el SP500, como dicen los Juan de More. Eh, y bueno, pues eh, el cierre de Bitcoin hoy... No, no es algo importante, está entre la parte superior de este canal marcado. Si empieza a ir lateral y a caer un poquito eh, hacia la zona de 23 estaría bastante bien. Y si no, me da igual que siga subiendo. No le voy a decir que no, no le voy a poner ninguna pega, ya os lo garantizo. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir como chacautela, tenéis por aquí un link importante y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.